En este ejercicio eh, vamos a continuar ordenando datos de una tabla. Para ello nos dan los datos de cotización y rentabilidad de las acciones de los siguientes eh, bancos. O bancos o empresas que están situadas dentro de este sector de la economía. Entonces nos dice, a partir de la información obtenida, contestar a las siguientes preguntas, que son estas, estas seis, eh, utilizando los filtros y duplicar la pantalla. Vale. Vamos a hacerlo utilizando los filtros para ello. Los filtros es una manera de, rápida de buscar datos dentro de una tabla. La forma más fácil es, eh, me cojo la tabla, es decir, la selecciono, me voy a datos, filtro automático. Y automáticamente lo que ha hecho es darme este, esto, ponerme estos embudos dentro de la fila de títulos, que es lo mismo que si yo le doy aquí a este botoncito, ¿vale? Entonces nos dice... ¿Cuántas empresas hay en el sector banca? Pues yo me voy aquí a la columna sector, hago clic encima del triángulo y me aparecen resumidos todos los datos que aparecen en esa columna que yo he seleccionado. Hago clic en quitar todo y como solo me piden los de la banca, hago clic encima de banca y aceptar. Entonces, ¿cuántos tengo en el sector de banca? Una, dos, tres, cuatro empresas. Luego aquí respondo, ¿cuántas empresas hay? Cuatro. Vamos a ponerlo centrados, que se vean bien. Para quitar el filtro, fijaros que aquí aparece ahora un puntito debajo del triángulo. Eso significa que los datos están filtrados, es decir, ocultados. Fijaros qué pasa de la fila 17 a la 24. Las otras siguen estando, lo que pasa es que están ocultas. Para quitarlo, una manera rápida es clic encima, le hago clic en todo y aceptar. Y automáticamente me muestra de nuevo todos los datos. Me dice cuántas empresas eh, hay con un cierre superior a 6 euros. El cierre, la columna cierre, lo tenemos aquí. Vale. Eh, me hago clic aquí en el triangulito. Y quiero. Filtro estándar. Quiero que el cierre sea mayor, que es lo que me dice aquí, a 6. 6. Aceptar. Y automáticamente me muestra todas las que tienen un filtro superior a 6 euros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso tendríamos... 12 empresas que, tienen, eh, que han cerrado con más de 6 euros. 4 y 4, 8 y 4, 12, correcto. Para quitar el filtro, clic en el triángulo y le, digo, le doy a mostrar todo. O directamente todo, aceptar. ¿Por qué no me lo ha quitado? Eh, filtro estándar. Vale. Quiero quitarlo. Una manera rápida, le doy aquí y lo vuelvo a poner, ¿vale? Otra manera rápida de quitarlo. Vale, siguiente pregunta, ¿cuántas empresas hay con una rentabilidad positiva? Rentabilidad, aquí, me voy a rentabilidad y quiero buscar las que sean mayores que cero, es decir, positiva, me voy a filtro estándar y quiero que la rentabilidad sea mayor que cero, es decir, positiva, que tenga un valor positivo, y así tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco empresas. Para quitarlo, lo que hemos dicho, o selecciono todo y le doy a aceptar. Y si no se quita, pues selecciono toda la, la tabla y quito el filtro. Lo vuelvo a poner. Automáticamente me vuelve a mostrar todos los datos. Seguimos. Aquí no sé por qué no me lo ha mostrado. Vale, ahora sí. Vale. Eh, ¿Por qué no había seleccionado esas celdas cuando he seleccionado la tabla? Por eso no me las mostraba. Me dice cuántas empresas hay en el sector telecomunicaciones que posean una rentabilidad positiva es decir dos filtros que en el sector sean telecomunicaciones y además rentabilidad positiva pues me voy primero al sector y selecciono solamente telecomunicaciones y después me voy a la siguiente columna rentabilidad y aquí puedo hacerlo de diversas maneras o filtro estándar como hemos visto antes y poner que sea mayor que cero pero aquí tenemos rentabilidad mayor que cero. Aceptar. Y automáticamente tengo, bueno, aquí se me ha ido, solamente el sector telecomunicaciones. Ahora, telecomunicaciones con rentabilidad positiva. Solamente hay una. ¿Vale? Eh, para quitarlo, o desmarco o selecciono varias filas Le doy aquí, lo vuelvo a mostrar. ¿Vale? Ya lo tengo de nuevo pongo el filtro y nos dice la pregunta cuál es el precio medio en euros de cierre de las empresas el precio medio de cierre pues esto sería una fórmula fácil es simplemente no hay que filtrar nada simplemente promedio de cierre promedio del precio por el que han cerrado la bolsa ese día para las empresas 13,75 euros de media luego ¿Cuáles son las 10 empresas con el precio de cierre más alto? Selecciono, bueno, no hace falta ni seleccionar la tabla. Quiero el precio de cierre más alto, pues me voy a cierre y veis que aquí te pone los 10 primeros. Si yo hago clic ahí, él automáticamente me ha seleccionado las empresas que tienen estos más alto este, este precio más alto. Si yo quiero ordenarlas, pues lo pondré aquí: Orden ascendente y ya lo tendríamos vale desde el más pequeño hasta el más alto ya lo tendríamos